Mientras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la San Francisco, donde se está desarrollando la feria por el Día Nacional de la Leche, que se recuerda el día de hoy. Nos encontramos con el viceministro Nelson Aruquipa para hablar sobre este tema. Viceministro, muy buenas tardes. Importante lo que se realiza el día de hoy por el Día Nacional de la Leche. Sí, muchas gracias. Es un evento que tiene por objetivo promocionar e incentivar el consumo de la leche por parte de nuestra población. Este es un evento que se está realizando en todos los departamentos del país. Tenemos diferentes puntos y pensamos llegar a más de 100.000 personas hoy para que tomen por lo menos un vaso de leche en este día. A modo de incentivar, nuevamente repito, el consumo de leche por parte de niños, niñas, jóvenes, adultos y también la tercera edad. ¿Cuán importante es tomar los vasos de leche al día? Importante por el aporte de nutrientes y vitaminas que tienen, ¿no? especialmente calcio, para cuidar ¿no? la, nuestra salud. Y y, y bueno, hacer que nuestros niños también estén bien nutridos. Además, tomando en cuenta la producción, ¿verdad? De nuestros productores apoya mucho este tipo de actividades. Así es, el Ministerio de Desarrollo Productivo eh, y a través de Pro Bolivia está administrando el Fondo Pro Leche, que está trabajando no solamente en esta parte del incentivo al consumo, sino en toda la cadena productiva, incentivando iniciativas eh, productivas en la producción primaria, en la transformación de productos lácteos y, como en este caso, el consumo. día, por día se producen 1.4 millones de litros al día. ¿Cómo vamos ahora con esta producción? ¿Se está realizando la, la venta necesaria? ¿Tenemos que incentivar más? Nosotros creemos que tenemos una muy importante producción y ahora de lo que se trata es incentivar el consumo de leche mediante la población o a partir de la población. ¿Los bolivianos somos buenos consumidores de leche? No tanto, no tanto, estamos muy por debajo del promedio regional, pero debemos decir que a partir de la, de la aplicación del Fondo Pro Leche, del funcionamiento del Fondo Pro Leche, el consumo ha subido de 41 litros de consumo per cápita a 62 en promedio. Entonces, estamos haciendo lo posible, aún estamos por debajo del promedio, pero ese tipo de iniciativas e intervenciones apuntan a dinamizar más el consumo. Sí, ministro, por favor, la invitación a que la población pueda pasar por acá por la Plaza San Francisco para para poder disfrutar de la leche y de todos sus derivas. Invitamos a toda la población paseña a pasar a, por la Plaza San Francisco, que todo el día van a haber eventos, tenemos música, tenemos también actividades culturales, y por pues sobre todo vamos a invitarles un vaso de leche a todos los asistentes de esta feria. Muchísimas gracias, Diana, y están todos invitados a poder consumir estos vasos de leche que son tan importantes porque nos aportan muchas proteínas, sobre todo a nuestro cuerpo, que son tan necesarios, sobre todo en este tiempo de pandemia. Este es el informe que tenemos esta hora de la tarde.